En este vídeo vamos a demostrar eh, la propiedad conmutativa del cuantificador existencial. Es decir, que existe X, existe Y, P de X, y es equivalente a conmutar el orden de los cuantificadores. Esto es, existe Y, existe X, P de X. Y como siempre, de partida vamos a coger la prueba que hay... En el curso de lógica, que es la siguiente. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Bien, la premisa es existe x, existe y p de x y. La conclusión, existe y, existe x, p de x y. Lo vamos a hacer por eliminación de la existencial. Es decir, supongamos que hay un x0, ese que existe, supongamos, vamos a dar los nombres, x0, que cumple la propiedad existe y p de x0 y eso es lo que se supone y qué es lo que hay que demostrar la conclusión ¿cómo lo vamos a hacer? otra vez el 2 es un existencial pues vamos a hacerlo por eliminación de la existencial que hay en 2 ¿qué quiere decir? pues ese y que existe vamos a llamarle i 0 y vamos a suponer que el y0 cumple la propiedad, la propiedad de manera que se tiene p de x0 y 0 esto es lo que estamos suponiendo y hay que demostrar la conclusión. Bueno, primero, de P de X0 y 0, pues por la regla de la introducción de la existencial, existe un X que cumple la propiedad X0. ¿Quién es ese X? El X0. Este que está aquí. Bueno, y de esta ya, a partir de existe un X, P de X y 0, otra vez, por introducción del existencial, ya tenemos que existe un i, el i0, de manera que se cumple, existe x, p de x y, y eso es lo que queríamos demostrar. Pues vamos a ver cómo se traduce esta demostración. Bueno, en lugar de hacerlo con hipótesis y conclusión, bueno, lo vamos a hacer con una implicación. Después explicaré por qué bien, en esencia lo que tenemos que demostrar es algo antes el P ya no es una propiedad es una relación es decir, es una función que a, a dos elementos de nuestro universo le asigna una proposición bien, y lo que decía que lo ponemos como una implicación por tanto, lo vamos a hacer un paso más, que aquí no está primero, vamos, como es una implicación vamos a Suponer la parte izquierda y hay que demostrar la parte derecha, que es lo que hay en X. Esto que suponemos de la parte izquierda, para que se parezca la transparencia, le voy a dar el número, la hipótesis H1. H1 es existe X, existe Y, P de X. Ya que esto es exactamente esto de aquí. Y esta es nuestra premisa. Ahora, ¿qué le vamos a aplicar? La regla de eliminación del existe. ¿A quién? A H1. ¿Y qué significa? Pues vamos a suponer que hay un x0, de manera que se cumple la propiedad para el x0. Y esa propiedad, bueno, pues le ponemos el 2. Mirad que esta línea de la prueba se corresponde exactamente con esta otra línea. Bien, ¿y cómo lo vamos a hacer? Otra vez por eliminación de la existencia, ahora en 2. Bueno, por eliminación de la existencia en el 2. ¿Y qué se hace? Se supone que hay un X0 que cumple la propiedad. Bien, pues eso es lo que suponemos. Hay un X0 que cumple la propiedad. Y además la propiedad, si aquí era la línea 3, le vamos a poner la etiqueta H3. Bien, de ahí ya se tiene, he eh, puesto, el, en fin, aquí me, me he saltado un número. Voy a arreglar el 4. Y entonces esto es el 4. Por la introducción del existe aplicada a 3 y al elemento X0. Eso es lo que está ahí aquí. ¿Qué se obtiene? Se obtiene el existe un X, P de X y 0. Esto de aquí. Y le asignamos la etiqueta H4. Y a partir de ahí, bueno, pues ya el último. Pues lo único que tenemos es que existe I, el I0, otra vez por el CISTE, aplicado a H4, ya tenemos que existe un I para el que se cumple la prueba. Y ya lo tenemos, esta es la primera demostración. Pero ahora, eh, y es un juego de introducción y eliminación del existe y otras veces pues nos hemos puesto a simplificar la prueba. Pero ahora vamos a hacer un una, una segunda demostración más simple. ¿Esto qué esto es una implicación. Entonces, yo tengo que suponer la parte izquierda, pero la parte izquierda que es un doble existencial con una propiedad. Ese doble existencial lo puedo, lo puedo meter dentro de un patrón. El patrón siempre empieza con los, los paréntesis con ángulos. ¿Y qué es lo que decimos Pues eso que existe, que me está diciendo esto, pues existe un x0, este x que existe, un y cero, el i de aquí y la propiedad, la propiedad es p de x y pues será p de x 0 y 0. y le pongo una etiqueta a la propiedad h1, ya tengo en fin, lo vamos a ver mejor eh, viéndolo en la demostración veis que cuando hago esto bueno, en esencia aquí, ¿qué es lo que ha hecho? pues ha introducido dos elementos Dos variables, x0 y 0 de tipo u y la hipótesis h1. Y tenemos que demostrar esta conclusión. La conclusión sigue siendo la misma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo podemos hacer en, en dos partes. Primero, igual que hicimos antes, por igual que hicimos antes, pero con el, escribiendo el patrón en lugar del nombre de la regla. Si tengo en cuenta el X0, y la hipótesis h1, pues existe un x, p de x y 0, efectivamente, por introducción del existe. Y aquí, con el y 0 y la hipótesis h2, ya llegaría al existe y, existe x, p de x. vale bueno, ¿veis? Bueno, es bastante más corta que la anterior, el uso del patrón. Además, la podemos seguir acortando, porque Pone aquí el h2, el h2 en realidad que es x0, h1. Luego esta demostración la podemos simplificar y en lugar de escribir la, los dos, primero el, el h2 y después la conclusión, pues lo puedo hacer de golpe. Mira que aquí es, eh, cuidado, mira que aquí es donde tenía precisamente el h2, pero bueno, incluso puedo quitar los paréntesis con lo que me queda así de simple. Pero esto lo puedo seguir simplificando porque ya hemos dicho muchas veces que escribir demuestra y la justificación de por qué lo demuestra. Si la demostración es un término, puedo dejar simplemente el término. vale Todo esto de aquí lo puedo eliminar. Es más, el suponer y después demostrar esto de los supuestos es azúcar su sintáctica de una lambda tracción. Entonces esto me quedaría lambda x0, y0, h1 y me da y0, introducir esto es lambda y esto es el existe x, existe y, y la propiedad y ahora que va a ser el existe y, existe x y la justificación veis que hemos tenido la sexta demostración pues mucho más corta que la que teníamos al principio que la primera o la que teníamos aquí pero en esencia, veis que aquí está lo de dos veces elimina el existe y dos veces introduce el existe. Aquí están las dos veces de elimina el existe y aquí están las dos veces de introduce el existe. Así de corta y así de simple es la demostración cuando se ve como un término. Bueno, aquí es la misma pero más de consumo humano. La primera. Bien, vamos a ver otra forma de hacer la demostración. Mirad, si le digo al sistema que lo busque dentro de la librería, pues eh, lo encuentra. Hay una regla que existe, que se llama exist con, vamos, conmutatividad del existencial. Eh, y con esa, bueno, pues ya tenemos la demostración. Bien, ¿cómo sería? Bien, aquí tengo la regla. mirad que la regla lo que hace es P existe A y B P de AB es equivalente a existe B a eh, P a B. Mirad que incluso, si queréis, ya que pongo la regla, si queréis, incluso la escritura la podía haber simplificado. Pues aquí existe X, existe Y cuando es un, un doble. ...podría haberlo escrito así... ...y este también lo podría haber escrito así... ...es que incluso hasta la anotación es más simple. Bueno, es eh, más... ...¿cómo está demostrado en el sistema? Si yo le doy escape punto... ...pues esta es la demostración de esa propiedad en el sistema. Como es un doble condicional... ...esta es la demostración... ...y veis que esta demostración la x2, si la comparamos esta demostración salvo los nombres es exactamente nuestra sexta demostración ¿veis? x0, y0, h1 y después y0, x0, h1 bueno, aquí en lugar de x0 le llaman a pero es la misma ¿veis que en esencia es la misma demostración? bueno, pues vamos a ver ahora cómo se puede hacer una demostración, pero aplicativa. Ya hemos visto, declarativa, con términos, con librería del sistema. Ahora, una aplicativa. Bien, esto es lo que tengo que demostrar. ¿Cómo es una implicación? ¿Cómo se va a hacer la, la demostración de una implicación? Con la, con la táctica intro. ¿Intro qué va a hacer? Pues va a introducir como hipótesis la parte izquierda va a dejar como conclusión la parte derecha y además la hipótesis, como he dicho, intro H1, a la hipótesis le va a poner la etiqueta H1. ¿Veis que eso es lo que ha hecho? La parte izquierda lo pone como hipótesis H1, la parte derecha es la conclusión. Ahora, H1 es un existencial. ¿Cómo lo podemos eliminar? ¿Cómo lo podemos usar? Con la táctica caso? Bueno, distingue caso como es un existe x y, mira que aquí lo pone los dos juntos, existe x y existe y, aunque yo lo he puesto separado. Eh, vamos a decir que haga caso en h1 y el testigo le llame x0 y la pruebas de que el testigo cumple la propiedad le vamos a llamar hipótesis h2. Cuando aplique la táctica, ¿qué es lo que ha hecho? Ha metido el testigo en x2 y H2 afirma que el testigo, el X0, cumple la propiedad. Existe un Y. El H2 vuelve a ser un existencial. Pues digo, venga, otra vez, por caso, al testigo le vamos a llamar i eh, 0 y a la hipótesis que le vamos a llamar H3. Se han introducido también el i 0 y la hipótesis H3. Bueno, y con eso tengo, tengo que demostrarlo. Bien. Tengo que demostrar existencial, entonces le tengo que decir ¿quién puede usar como i? Sí, bueno, existe uno, pero ¿quién puede ser ese uno? Bueno, pues le vamos a decir usa el i0. Cuando le diga que use el i0, aquí, cuando le diga que use el i0, ¿qué va a decir? Vale, lo que tengo es que demostrar la propiedad para el i0, es decir, lo que tengo que demostrar es Existe un X, P de X y 0. Existe un X, P de X y 0. Ahora le debo decir quién puede usar como X. Vamos a decirle, usa como X el X0. Entonces, ¿qué es lo que va a dejar? Como conclusión, P de X0 cero y 0. Cero. Pero eso es exactamente la hipótesis H3. Y ya tenemos la demostración. Ahora vamos a ver cómo se puede simplificar. mira una simplificación es. Que aquí hemos escrito primero usar el x0 y después usar el y0. ¿Lo puedo hacer los dos de golpe? Sí. ¿Cómo? Diciendo una lista. Mirad, aquí está, existe y y el x. Digo, bueno, pues el que va a ser para el y, va a ser el i 0 y el que va a ser para el x va a ser el x0. Y como se lo quiero decir los dos de golpe, bueno, pues le digo... Y 0, x, 0 y ya me lo dejé igual. Siguiente simplificación. mira aquí he hecho un caso y después otro caso. Estos dos casos lo puedo dejar en uno. ¿Por qué? Porque le digo, usa caso, aquí usa caso, pero aquí tenía el x y el y. Le digo, en el h1 como hay dos, pues usa. Para la x el testigo va a ser x, 0. Para la y va a ser el y, 0. Y que el X0 y 0 cumple la propiedad P, le vamos a llamar H. Y lo hacemos por caso recursivo en H1. Mirad, ¿qué es lo que ha hecho? Ha introducido el X0 y que el para X0 y 0 cumple la propiedad P en la hipótesis H2. Bueno, el resto de la demostración igual. Pero, observad que ahora, yo tengo aquí, usa y después. Exacto, esto también lo puedo agrupar porque esto es exactamente ¿qué es lo que tiene que usar? Introducción de la, inter, de la, de la conjunción con y0, x0, h2 ¿Veis que esto, estas dos líneas pues lo podemos dejar en una? Siguiente simplificación Vamos a ver Aquí hago una introducción y después un caso recursivo, lo puedo hacer exactamente en un paso porque en lugar de la táctica de introducción, introducción recursiva y al hacerlo nos damos cuenta que la parte izquierda es un doble existencial, luego le pongo el patrón, el testigo de la variable x, el testigo de la variable y y la propiedad y mira que esto es prácticamente la demostración. Esta demostración es prácticamente idéntica a la que hicimos antes puramente funcional. Introducimos, ya es con, con la notación lambda, lambda x0 y 0 h2 y obtenemos y 0 x0 h2. Bien, también se puede demostrar automáticamente, voy a comentar esto, y cuando le digo ayuda para hacer pruebas automáticas me dice lo puede intentar con las tácticas tauto y con fini con lo intento primero con tauto funciona a continuación lo intento con fini y también funciona y además a este le voy a poner un nombre porque lo voy a usar después a este le voy a llamar lema Au. Bueno, bien y Ahora tenemos que demostrar la equivalencia, pero para la equivalencia que, hombre, eh, cuando digo lo voy a hacer por eh, introducción del sí, solo sí, tanto para un lado como para el otro, es lo mismo. Es eh, el lema out, Luego lo único que tengo que decir es que use el lema out dos veces. Bueno, lo puedo poner más corto, también lo puedo buscar en la librería y me dice que existe.com también le puedo decir que lo haga de manera automática me sugiere solo Tauto y en fin y, eso, y, ya, y así funciona bueno, pues con esto ya terminamos el vídeo en los comentarios están los enlaces al código en la sesión web y eso es todo por ahora